Buenas noches. Es un privilegio compartir con nuestro amado hermano Tomás Chat. La presentación de la palabra de Dios. Y anunciar el evangelio de salvación. Quiero leer ahora para continuar. En dos lugares del Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Primeramente en el Evangelio Según Juan, capítulo 19, versículos 17 y 18, hablando del Señor Jesucristo, dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo, y allí le crucificaron. Y con él a otros dos. Uno a cada lado y Jesús en medio. Y la palabra. En hebreo, Golgota El nombre de ese lugar donde le crucificaron. Ahora vamos al libro de la Pocalipsis, el último libro de la Biblia. Capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16.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 Hasta allí la lectura. Confiamos que el Señor puede bendecir su palabra leída en cada corazón de los que pueden escuchar. Hemos leído de dos lugares la escritura inspirada, la palabra de Dios escrita nos da sus nombres en hebreo, en el idioma hebreo. Los dos lugares están relacionados con la ciudad de Jerusalén. Golgota, en hebreo Golgota, a las afueras de Jerusalén fuera de las puertas, fuera de los muros de la ciudad, en un lugar llamado de las calaveras, en hebreo Golgota, y el segundo lugar que hemos leído es el lugar llamado Armagedón, también tiene que ver con geográficamente con Jerusalén Toda una enorme área alrededor de la ciudad, varios kilómetros alrededor, ese lugar de Armagedón Golgota significa el cráneo, la calavera. Armagedón tiene que ver con un lugar, una un monte. Elevado, que es un lugar señalado para juntarse o reunirse, y es precisamente eso lo que hemos leído. Lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En Israel no existe un sitio específico que tenga este nombre, de modo que el nombre es simbólico. En cuanto al está Cristo allí está como el Cordero del Sacrificio. Allí le crucificaron en medio de dos malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda de él y Jesús en medio, dice la palabra. Aquí está el Cordero del Sacrificio. En cambio... En relación con Armagedón, Cristo también está jugando un lugar protagónico en relación con este lugar, con este nombre. Pero allí Él es el conquistador de los soberbios. La palabra Armagedón tiene esa connotación. El mundo entero, representado en sus líderes sobresalientes en aquel momento, en el futuro no muy lejano, revelado contra Dios, queriendo pelear contra Dios y contra su hijo. Eso Es en endurecidos, quieren destruir a Jerusalén destruir a la nación de Israel y así pelear contra Dios. los Cristo allí lo reúne para enfrentarlos y él tiene una victoria contundente. Él es el conquistador de los soberbios. Con estas dos palabras pues quiero con la ayuda de Dios. Presentar las verdades del evangelio en una forma sencilla. Y recordarnos lo que acabamos de escuchar. De nuestro hermano ya. La absoluta certeza de la palabra de Dios. Tanto como para dar seguridad al pecador. Que reconozca, reconozca sus pecados delante de Dios y viene humillado a él y está dispuesto a reconociendo sus pecados, aceptar al que fue ofrecido en sacrificio de la cruz, confiar en este en él que consumó la obra y recibir de parte de Dios, un poner su fe en Cristo, la certeza de la vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Pero también la palabra de Dios es absolutamente firme para decir que el que rechaza al Hijo, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida sino que la ira de Dios que está sobre él le va a alcanzar más que Armagedón, le va a alcanzar la ira de Dios, la perdición eterna, en vez de la vida eterna. Y los que están oyendo pueden tener esa certeza, pueden tener esa confianza en lo que estamos hablando, en la absoluta, firme, eterna palabra de Dios. Que tenemos a nuestra disposición. Entonces, fijémonos en el lugar llamado Golgota en hebreo. El Calvario Golgota. El punto central de todos los siglos. En la consumación de los siglos se presentó Cristo por el sacrificio de sí mismo. Allí Él está tomando el lugar pasivo. Él llegó la cruz, pero allí al llegar a ese lugar, le crucificaron allí. Él se dejó crucificar. Voluntariamente fue a ese lugar. Voluntariamente. Eh, abrió sus brazos para que clavaran sus manos se dejó clavar sus pies se dejó levantar en aquel vergonzoso madero en aquel lugar llamado del Bogotá aquí es que están crucificando aquí es que están dando Esta muerte tan cruel y vergonzosa, nada menos que al Hijo de Dios encarnado. Al Señor Jesucristo. Y queremos. Que usted se dé cuenta. Que todos los siglos pasados miraban hacia ese momento. Eso no fue un accidente para Dios. Eso no fue algo que vino sin ser previsto. Dios desde la eternidad había dedicado este cordero para el sacrificio. Este es el cordero destinado desde de antes de la fundación del mundo para ofrecer el sacrificio de la revisión de los pecadores, para revivir al mundo en sus pecados, para traer el camino de salvación para traer vida eterna a los pecadores muertos en de sus delitos y pecados, lejos de Dios, que merecen no más que el juicio de Dios, por su culpa, por sus transgresiones, por la contaminación del pecado. No son dignos del cielo, no son dignos de Dios. Y queremos ver allí ese lugar y los siglos posteriores, aún en la eternidad mirarán atrás a ese momento, a ese punto, cuando él fue crucificado en un lugar llamado Golgota en hebreo. La labor que se hizo allí, si uno sigue leyendo en Juan capítulo 19, vemos al Señor crucificado, los primeros momentos cerca de la cruz. Están varios. Su madre María. La hermana de su madre que era la madre de los hijos de cebedeo Estaba María, mujer de Cleofa María Magdalena. También el apóstol Juan y logró llegar allí. El Señor entonces. Pone al cuidado de Juan, su apóstol su primo. A. A María la manda a de allí del sitio del borgota porque ella no es la corredentora. él iba a realizar la obra de la redención él iba a lograr la salvación él solo es el salvador y para que nadie pudiera confundirse el hombre de salvador a quien invocar él mostró su cuidado de su querida madre y la puso a la responsabilidad y al cuidado de Juan y el Apóstol y él solo se enfrentó a la ira de Dios a la carga de nuestro pecado en el lugar llamado en hebreo Golgota y él Sabiendo que ya todo estaba consumado después de seis horas colgado en esa cruz tres horas de tinieblas el dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed. Y entonces los soldados tomaron una vasija que estaba llena su boca sucia. No había venido de esa vacina. Ellos tenían ese vinagre, vino agrio para ellos tomar para su sed, y entonces Dios veló para que usaran una vacina que no había, que estaba llena, la empataron en una cova, la pusieron en una vara larga y la llevaron a su boca, y se cumplió la escritura: en mi sed vinieron a beber vinagre. Y entonces el Señor dijo, consumado es. E inclinando su cabeza, entregó el Espíritu. Murió. Murió porque quiso morir. Murió después que consumó la obra. Esa palabra consumado es. También significa hecho está. Completado está. Pagado está. La labor. Allí en el lugar llamado Bogotá, en hebreo, él consumó la obra. Dios quedó satisfecho. Y queremos darte de nuevo las noticias a ti, querido pecador. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por los impíos. El apóstol Pedro dijo: Cristo ala, padeció por causa de los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. la labor él realizó con un solo sacrificio de sí mismo. El cordero, la víctima de un sacrificio, era él mismo. Se ofreció a sí mismo, su cuerpo dio en sacrificio en la cruz, murió allí porque la paga del pecado y muerte. Él cumplió con todas las exigencias de la ley de Dios y el pecador puede ver eso reconocer sus pecados y entender el también murió por mí él también pagó por mis culpas la deuda que yo no podía pagar a Dios no enteramente y por la fe apropiarse de ese salvador descansar tener un fortísimo consuelo sabiendo que él llegó el castigo yo tengo la paz a mí me toca la paz pero a él le llegó el sufrir el castigo allí en la cruz dios cargo en él el pecado de todos nosotros estamos orando a Dios que ilumine tu corazón, que abra tu corazón. Cristo en el búlgara crucificado como el cordero del sacrificio. El inoyente este es el único sacrificio que puede salvarte a ti ahora y por la eternidad, que te puede asegurar la aceptación de parte de Dios a ti. ¿Cómo es posible que un Dios santo pueda aceptarme a mí, un pecador que era tan torcido? Tan indigno del cielo, tan del infierno. Pero como cantamos muchas veces, heridas de Jesús, cuán cuente son. Espían y le hablan del perdón y mi rescate leo allí pues que no Jesús por mí la labor pero yo también quiero mencionar en el mundo un dinero ese día se traspasó un dinero eso fue lo que le dio a este mundo al hijo de Dios le dio una cruz le dio una muerte lo rechazó le dio la muerte de la cruz. Lo rechazó. Y el Señor había dicho, ahora es el juicio de este mundo. Y el príncipe de este mundo es echado fuera. Se quedó demostrado allí en la cruz que el mundo es enemigo de Dios. Que el mundo como sistema organizado bajo la influencia del príncipe de este mundo, el diablo Satanás. Está en rebelión contra Dios. No acepta a Dios, no acepta a su Cristo, no acepta a su palabra. Quiere su pecado, quiere su voluntad, quiere su camino. Dios ahora está salvando nuevos países. Dios no está salvando al mundo está sino a cada individuo. Está sacando un pueblo de este mundo para su hijo amado. Para este mundo lo que está reservado son 21 juicios apocalípticos. Si el libro de Apocalipsis hay siete sellos. el séptimo serio cuando es desatado, presenta siete trompetas de mira. Y la séptima trompeta cuando es tocada trae siete copas llenas de la vida de Dios para ser derramadas sobre la tierra y allí donde hemos leído lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón está esa expresión está entre dos de esas copas de esos juicios postreros siete años de juicio años y medio, tres años y medio, la tribulación, la gran tribulación. Esta pandemia del COVID-19 es muy pálida, es muy insignificante en comparación con los juicios terribles que Dios tiene sancionado, dispuesto para este mundo, que rechazó a su hijo, que rechaza el Evangelio en su sentido general. El mundo entero estaba vuelto y allí en la cruz del Calvario del Golgota se traspasó ese linde una sentencia se dio y usted tiene ahora todavía la oportunidad de ser salvo de aceptar el sacrificio perfecto del Hijo de Dios de confiar en él de lavar sus pecados por la fe en la sangre que él vertió pero si se endurece lo rechaza que el juicio de la copa, la sexta copa, cuando es derramada sobre el gran río Efrate, para que pase los reyes, pase los reyes del Oriente, un enorme ejército, todos van a ser congregados en ese lugar. Viene para destruir a Jerusalén, y cuando estén allí a punto de totalmente destruir la ciudad, el señor Jesucristo va a venir como el conquistador de los soberbios y con la espada larga, de un giro aguda, la, el poder de su palabra lo va a destruir, va a destruir la latanza. La locura del hombre y de la mujer en este mundo, revelándose contra Dios, se unirán los reyes, se unirán todas las naciones, los pueblos. r el triunfo Capítulo 19 de apocalipsis mira, en un caballo blanco el rey de reyes y señor de señores y en su vida nos va a destruir y entonces él va a hacer el juicio de las naciones de inaugurar su reino aquí por mil años como dice la palabra de dios entonces qué harás tu querido oyente Tú puedes ver por la fe a ese lugar, el en Golgota, en hebreo Golgota, y apreciar al Cordero del sacrificio, y apropiártelo por la fe y creer un libro también por mí y tener la salvación. No lo rechaces, no cierres más tu corazón, no sigas más en tus pecados. Es una locura y en contra de Dios. Allí en el Bogotá se muestra el amor de Dios dando a su hijo. Aprovecha la oportunidad que todavía tienes. Pero ya la sentencia está dada en Armagedón. No es el amor de Dios. Se muestra la autoridad de Dios. Su Cristo viene para conquistar y doblegar a los soberbios, al como montañas altas, reunidas para ser destruido. Y no solamente esa destrucción aquí, sino la destrucción eterna en el lago que arde con fuego y asumbre. la lamento por la eternidad de, de una persona que imprudentemente no aprovechó al cordero del sacrificio, sino que se reveló contra Dios. Uno versículos antes de esta referencia al dice, no se arrepintieron. No se arrepintieron. Lo quemaron contra Dios, mantuvieron esa actitud de soberbia. No se humillaron, un oh, querido oyente, poseído de la gracia de Dios. Tú no tienes esperanza en ningún lado sino la eterna destrucción, el eterno lamento, el yo y el de gente en el fuego que nunca se apagará, sin Cristo por la eternidad. En ora que te humilles. Reconozca tus pecados y te refugies en este Cordero que fue inmudado. El bendito Hijo de Dios derramó su sangre, dio su vida. Él fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado en el trono de Dios. Él va a venir a buscar a su pueblo para salvarlo de la ira que vendrá. Su iglesia no va a aquí en la gran tribulación. Vendremos con Él para reinar con Él. Juzgar al mundo y reinar con él aquí, como la esposa del cordero. Tú tienes esta oportunidad de tener toda esta gloria y toda esta grande salvación. Ahora mismo, acepta a Cristo como tu salvador. Que así sea. Y Él bendiga su palabra. Okay.